Hasta hoy viernes, que pasaron casi 15 días, hubo manifestaciones y acciones todos los días masivas, no solo en Barcelona, sino en todo Cataluña, de rechazo a la sentencia, pero también de rechazo a una persecución y una represión ideológica del, del Estado español sobre Cataluña. Lo que se vivió el 1 de octubre del 2017, que la gente iba a votar, pacíficamente, iba a depositar un papel en una urna y la policía le pegaba con porras y los sacaba de las escuelas. Desde ahí hasta ahora, la brutalidad también del Estado español en toda su expresión, tanto la brutalidad policíaca como la brutalidad de los gobiernos, ha ido incrementándose contra los manifestantes que ocupaban pacíficamente una calle y enseguida venía la policía con porras a pegar, con pelotas de goma que, por ejemplo, en Cataluña están prohibidas. Y La primera semana cuatro personas que perdieron un ojo, por ejemplo, por pelotas de goma. Un chico que perdió un testículo. Fueron acciones de jóvenes, sobre todo, que están cansados de los ajustes, de que saben que no tienen vivienda digna, de que les ajustan los salarios y también es una forma de salir a la calle y decir no queremos esto. El primer día de la sentencia, que fue el lunes de la semana pasada, que se hizo un bloqueo al aeropuerto de aquí de Barcelona, en el aeropuerto del Prat, de forma masiva. There is some different groups. One of them is uh, Tsunami Democratic, Democratic Tsunami. Uh, it has a, a, a telegram channel with more than 300,000 people. For instance, when they organized the airport, they put it in the channel and then everybody moved to the airport. But now they are planning to use an application. You need a code to register, so then it, maybe it will be more difficult for the police to get inside the system. So then, uh, with the application, they know where are you living and they can mobilize you depending on the place you are. So, for instance, they are going to plan the, the thing of, of the airport again, they will activate first people living near the airport, so they would block the, the streets to the airport and no, uh, all the other people that we are in the tsunami democratic, we wouldn't know that people in El Prat are activating, blocking the blocking the, the entrance to the to the airport. Then they would activate people near the, the police headquarters to block the the possibility of the police to move fast. And then after that, after blocking some uh, very important. Uh, places with the with application they, they would mobilize everybody to the airport but then the police would be blocked because so it's going to be like a chess uh, play so Tsunami Democratic with this application they will move people thousands of people hay mucha gente que está indignada con la sentencia y mucha gente a la que le volvió a dar mucha bronca la violencia policial. Mucha gente que quizás no está ni a favor de la autodeterminación, ni a favor de la independencia, pero sí está en contra de un Estado que oprime, de un estado que reprime a quienes se manifiestan. Como... We are heading to an uh, election period. The popularity of the of the government is going down. Not so much, but it's going down a little bit. So they get on panic. Oh, uh, we want we wanted to criminalize this movement, but the movement is so pacific and so strong that it's resisting us. It's not getting criminalized. It's uh, showing that we have a lot of power. It's showing that there is a lot of very strong determination. So at the end. It's going wrong for them. Hubo manifestaciones también masivas en los últimos días en lugares como Madrid, eh, Bilbao, Granada, Sevilla. Lugares donde quizás la gente, si uno va y le pregunta, no están por la independencia de Cataluña, pero que saben y, y entienden también que esta sentencia es ejemplificadora contra cualquiera que se manifiesta en cualquier lugar del Estado español. Y que si no nos manifestamos contra eso, van a seguir contra todos nosotros. Bus divisió, bus divisió.